¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy quiero compartir dos consejos para cerrar esta semana. Eh, el primero tiene que ver con contratos de arrendamiento y el segundo con promesas de compra-venta, lo cual espero que les sirva mucho. Y el primero, que es relacionado con contratos de arrendamiento, tiene que ver con aquellos contratos que se firman eh, al, principio del año, al principio del año. Y sobre todo, cuando corresponde o especialmente... Cuando corresponden a contratos de arrendamiento sobre inmuebles que están dentro de un régimen de propiedad horizontal, dentro de un condominio. Sabemos que la asamblea de copropietarios se lleva a cabo más o menos el día, el, el, antes del mes de abril, ¿cierto? Y en esa época, en el mes de abril, se reajustan los cánones de arrendamiento, perdón, se reajustan las cuotas eh, con retroactividad al primero de enero, que es la, el inicio del año presupuestal por lo menos de la mayoría de, los, de, de las copropiedades que, que uno de pronto conoce. El arrendatario eh, que firma un contrato a final del año anterior o a principios del año siempre tiene presupuestado que el canon de arrendamiento digamos es un valor 100 pesos y una cuota de administración de 10 pesos, pero esa cuota de administración se va a reajustar inclusive con retroactividad a primero de enero. Los arrendatarios no tienen en cuenta esto y a pesar que, que por estar sometido a un régimen de propiedad horizontal y uno adherirse como inquilino a este régimen y uno tiene como inquilino que asumir ese compromiso, hay algunos arrendatarios que dicen que esto puede llegar a ser una policía engañosa, de que les engañaron, que de pronto esto debieron haberse informado. Entonces, para que no haya malestar con los arrendatarios, es bueno que uno le explique que los contratos, las cuotas de administración se van a reajustar. Adicionalmente, escríbanlo dentro del contrato de arrendamiento. La cuota de administración se reajustará en la manera y en, la, y en el tiempo y por el valor que determine la Asamblea General de Copropietarios. Si ocupaste un inmueble con vigencia a partir del 1 de enero del año 2020, lo más probable es que haya un retroactivo de reajuste a la cuota de administración hasta ese año, así que no significa que si no lo escribes no tiene por qué ser así no, esto es por ley, el que se mete a una propia horizontal se adhiere a las decisiones de la propia horizontal pero para no tener que, uno, que explicar ya con abogado, porque de pronto te denuncian a la Secretaría de Gobierno para ir a explicar, para que no te pongan envueltas mejor dejárselo escrito en el contrato de arrendamiento explícaselo el segundo consejo tiene que ver con promesas de compraventa y eh, en particular con el pasisalvo de las propiedades horizontales si nosotros perdón nosotros no, yo no soy corredor como tal pero yo me hago me, me meto allí como si fuera parte de la colada los corredores inmobiliarios eh, Ayudan a los vendedores a conseguir en la, a, a, a, todo lo que son los documentos, pasisalvos y todo. Y en algunos pasisalvos de las propiedades horizontales señalan que se encuentran al día con cuotas ordinarias, pero no especifican si están al día con cuotas extraordinarias. Cuando a los tres meses eh, el nuevo comprador se da cuenta de que hay una cuota extraordinaria pendiente de pago, ¿A quién creen ustedes que ese comprador cree que es el que es responsable de, de esa deuda pendiente? Lo primero que dicen los compradores es que es del corredor y realmente el corredor como tal lo que hace es patinar información, pero las personas que hacen los negocios, es decir el comprador y el vendedor son los responsables de toda la información relacionada legal y, y contractual de, de su negocio, sin embargo uno como por buen servicio eh, evitemos dificultades porque al final nos van a poner a nosotros envueltas a los corredores inmobiliarios. Entonces cuando pidan un salvo en propiedad horizontal, verifiquen que allí también se encuentra contenido que ese pasisalvo se extiende tanto a cuotas ordinarias como a cuotas extraordinarias. Esto va a servir mmm, sobre todo el tema de de, de, de servicio al cliente, de que las personas no van a tener tantas dificultades. Aunque legalmente le correspondería eh, a las partes estar atentos. Es que el corredor inmobiliario como tal es una ficha más en el proceso de negociación. Yo creo que no se pueden desplazar que el, el, el vendedor y el comprador tengan sus propios abogados. Pero digamos que ligeramente es eso. que eh, Por favor, cuando pidan un sí salvo, verifiquen que sea la vigencia, que diga que es cuota ordinaria y extraordinaria. Esos son los dos consejos para cerrar esta eh, semana, eh, tercera semana del mes de enero. Eh, espero que les, haya que les pueda servir, que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones, compartir el contenido, eh, seguirme en Instagram y si tienen alguna opinión al respecto, por favor, dejarla en la cajita de comentarios. Si tienes preguntas diferentes al, a los temas tratados aquí, te agradezco que ingreses a www.derechoinmobiliario.com por el momento un saludo para todos ustedes, eh, amigos de Derecho Inmobiliario. Nos vemos en el próximo video. Chao.